La solera, la llorando, ay otra de sonera, ay sonera, oh. ay Llora tú por mí, ay que ya yo no lloro Ay hombre, oh, que ya yo no lloro Ay hombre, oh, que ya yo no lloro, lloro. 不过早 Siempre tú Siempre has enamorado chiqui ¡Sovietico! Cabrera, esa vieja, El hijo de la Ay, ay, ay, ay, ahí viene corona, ya lista. Ay, yo me, yo to' de la esquina de la carretera, yo to' de la esquina ay, de la carretera, esperando allí pa' buscar mi nena. esperando allí ay, pa' buscar mi nena. ay, yo me, pa' buscar mi nena. ¡Gracias!